Algunas estrategias didácticas que pueden favorecer el trabajo en niños con dislexia o disgrafía son Puedes realizar estas actividades para trabajar con tu hijo si notas que su dislexia o disgrafía es visual. Aquí te dan unos tips para la dislexia visual. Delinear con color diferente las letras que confunde. Ejemplo, B, C, D, T, B, E, D, F, Z, B, U, D. Colocar en el brazo un listón de color azul y en el otro uno rojo para que lo use como guía para izquierda y derecha. Ordenar palabras para formar oraciones. Identificar sílabas en las palabras. Ejemplo, pa. Sa-pato. Pa-loma. Lam-para. Seleccionar la letra igual al modelo. Si sus dificultades son auditivas, puedes apoyarlo con estas sencillas actividades. Aquí te dan unos tips para la dislexia auditiva. Dividir en sílabas palabras con el mismo fonema. Ejemplo, cuba, abeja, burbuja. Intercambiar la posición de las consonantes para formar nuevas palabras. Ejemplo, loca, boca, bola, sola, cosa, losa. Pronunciar el fonema que confunde y pedirle que trace la grafía en el aire. Separación de palabras en frases entendibles, ejemplo, la mariposa abuela. Completar palabras con el fonema que batalla, ejemplo, bicicleta, béisbol, barco, beso.